¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a charlar un poco de un tema eh, que lo vamos a ver en dos partes. ¿sí? En la primera parte vamos a ver bien toda la parte teórica y en la segunda parte voy a grabar un anexo con algunos casitos clínicos que me parecieron que son importantes para la práctica ¿sí? y que van a ver estén en una guardia o estén donde estén en los pacientes que tengan siempre para atender. El tema de hoy es páncreas endocrino eh, es un tema muy interesante porque digamos, su mal funcionamiento da origen a una de las patologías más prevalentes eh, que hay hoy, sobre todo en nuestro país, que es la diabetes. Ahora, ¿qué significa que un órgano sea endocrino? Bueno, lo más importante que ustedes tienen que saber es que un órgano endocrino, todo su producto de liberación, que es sintetizado por glándulas, ¿sí? vuelca sus productos a la sangre. sí. ¿Por qué vuelca sus productos a la sangre? Porque por lo general, esos productos de, de liberación del, del sistema endocrino, de esa glándula endocrina, van a encontrar el tejido donde van a hacer efecto en un lugar que está a distancia. Puede estar cerca o muy lejos o puede tener distintos órganos a distancia. Esos órganos o esas células donde van a encontrar sus receptores, las hormonas, se llaman órganos o células diana o células blanco. Ahora bien, como siempre hablamos de los temas, primero hay que definirlos y después hay que ver un poco cómo es su estructura. Bueno, en su estructura el páncreas, como ya dijimos, tiene toda su porción exócrina, que es la gran, una gran proporción de la masa que ocupa el páncreas, y solamente el 1% de ese páncreas es el páncreas endocrino. ¿Cómo se llaman esas porciones, eh, digamos, de páncreas que liberan hormonas? están agrupadas en formas de islotes y se llaman islotes de Langerhans. ¿sí? Son como si fuesen unas lagunas de células que no las ven en el microscopio y tienen células que se tiñen de distinto color. Entonces la pregunta fue ¿por qué esas células se tiñen de distinto color? Y bueno, lo importante es que cada una de ellas tienen funciones diferentes y almacenan en su interior hormonas distintas que tienen distintas funciones. Todas esas distintas células han tomado distintos nombres. La que más nos importa, que es la más abundante, que es el 60% de las células del islote de Langerhans, se llama eh, célula beta y es la que está encargada de producir y liberar la insulina, que es la hormona estrella que vamos a ver cada vez que hablemos de páncreas endocrino. Después están las células A o alfa, que son el 25% de ese islote de Langerhans y que son las productoras de glucagón, que ahora después vamos a ver que es el glucagón, pero es un poco el antagonista de la insulina. Después están las células delta, que son las productoras de somatostatina, que es otra hormona regulatoria que empieza, eh, es como que ella genera un balance entre la secreción de insulina y el glucagón. Y por último, están las células PP, que son las que secretan el polipéptido pancreático. Siempre que hablamos de hormonas, pensemos que las hormonas son proteínas, ¿sí? Las proteínas son un conjunto de aminoácidos. Entonces, como van a ver en la imagen, eh, esas hormonas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Del retículo endoplasmático rugoso van a pasar al aparato de Golgi porque van a necesitar que se generen distintos cambios en ellas. Y en ese aparato de Golgi, además de, digamos, en el retículo se genera la pre-prohormona. En el aparato de Golgi, la prohormona. Y después del aparato de Golgi salen incluso como prohormonas porque todavía no son hormonas biológicamente activas y quedan almacenadas en gránulos de secreción. Esos gránulos de secreción van a estar disponibles para cuando llegue el estímulo a esa célula y ese estímulo va a hacer que se libere esa hormona. En líneas generales los estímulos van a ser variables pero lo más importante que ustedes siempre tienen que recordar es que los estímulos llegan y se propagan adentro de las células a través de un receptor. Ninguna célula puede responder a un estímulo si no tiene un receptor para ese estímulo específico. En el caso de la insulina, que dijimos que va a ser la hormona estrella de este, de este, de este encuentro, eh, ella se sintetiza, como dijimos recién, y queda almacenada en esos gránulos. Ahora, en cuanto a su estructura, la insulina tiene una forma como si fuera una espiral. ¿Por qué tiene esa forma si hay una parte de ella que se va a cortar? Tiene esa forma porque hay un péptido que une, que es el péptido C, la C viene de conexión, que une una porción de la insulina con la otra y que están, digamos, las une estructuralmente. Por eso después se va a clivar, se va a cortar. Y esas dos porciones que se enfrentaron quedan unidas por un tipo de enlaces que se llaman puentes disulfuro. ¿Ese péptido C para qué nos sirve? Bueno, en realidad se cree que no tiene una función biológica que determine también la función de la insulina, sino que lo más importante de ese péptido, por lo menos por ahora, quizás todavía no sepamos el por qué, nos va a servir porque como se va a almacenar en la misma vesícula en la que va a estar almacenada la insulina, a nosotros nos va a servir para poder ver qué cantidad de insulina hay en el plasma. Piensen esto, si la insulina está guardada adentro de una vesícula y esa vesícula libera tanto el péptido C como la insulina, nosotros podemos medir en sangre el péptido C y así saber qué cantidad de insulina hay dando vueltas por la sangre. Esto a nosotros nos importa porque en distintas patologías los pacientes tienen déficit de insulina o incluso no tienen insulina. Y si no encontramos el péptido C en la sangre significa que no hay. La función más importante de la insulina, entre otras que luego vamos a ver, es mantener a la glucemia dentro de un rango de normalidad. La glucemia es la cantidad de glucosa que tenemos adentro de la sangre. Ese rango de normalidad es entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Entonces, obviamente, surge pensar bueno, cómo se va a secretar la insulina o cuál va a ser el estímulo. Piensen esto, si su función es disminuir la glucemia, el estímulo principal que va a tener esa célula beta del páncreas para secretar la insulina, va a ser la presencia de glucosa. Ahora, ¿cómo hace la glucosa o esa presencia de glucosa en abundancia adentro del, adentro del plasma para poder hacer que se secrete la insulina? Piensen que la sangre circula por todos lados del organismo, entonces en algún momento va a pasar por el páncreas y esa glucosa que anda dando vueltas va a, entrar, va a poder entrar a la célula. Bueno, como decíamos anteriormente, la glucosa ingresa a la célula ¿Sí? Al ingresar a la célula, ustedes saben que esa glucosa se va a empezar a degradar, se va a producir la glucólisis. Esa glucólisis va a generar 2 ATP por lo menos, pero lo más importante, la producción más importante de ATP se genera cuando la glucosa ingresa a la mitocondria. ¿sí? Cuando esa glucosa ingresa a la mitocondria, se genera alrededor de 36 ATP. Bueno, Este desbalance que hay entre la producción de ATP y ADP hace que esos canales de potasio se cierren. Como se cierran los canales de potasio, el potasio ingresa a la célula y se va acumulando. Esa acumulación de potasio hace que la célula se llene de cargas positivas de a poquito y por lo tanto se despolarice, se produzca un potencial de acción. Ese potencial de acción hace que los canales de calcio que hay en esa membrana sensibles al voltaje se abran y el calcio ingrese a la célula y ese calcio es el que va a interactuar con distintas proteínas del citoesqueleto que van a liberar a las vesículas que tienen contenido la insulina. Y esas vesículas se fusionan con la membrana y la insulina se libera a la sangre. Una vez que sale a la sangre, la insulina lo que va a hacer es, digamos, ir probando buscando en qué células va a encontrar a su receptor. Obviamente que la insulina va a dar vueltas por toda la sangre y pasa un poco lo mismo que pasa con la glucosa cuando explicamos la, fun el, digamos, la función de la glucosa para que la insulina se secrete. Entonces, la insulina va a encontrar su receptor en distintas células, principalmente en las del músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo y se encuentra con un receptor que nosotros lo llamamos tirosinquinasa. ¿Por qué lo llamamos así? Él tiene dos subunidades alfa que están afuera de la célula, como pueden verlo en la imagen. Dos subunidades beta que atraviesan la célula, o sea que serían transmembrana. Y en la parte interna de esos receptores tirosinquinasa, o sea, de adentro de la célula, tienen unos sectores que pueden fosforilarse, son autofosforilables, es decir, que ese receptor puede agregar grupos fosfatos al, al mismo receptor, a las colitas de ese mismo receptor que están adentro de la célula. ¿Y qué hace ese receptor tirosinquinasa fosforilado? Simplemente va a fosforilar a, otras, eh, a otros efectores, a otras enzimas que hay en el interior de la célula para que esa insulina pueda ejercer su función. Como vemos en la imagen, ese receptor fosforilado que se desdobla de la membrana puede ir hacia el interior de las células, como dijimos anteriormente, del tejido adiposo, del hígado y del músculo esquelético, para poder liberar unas vesículas que contienen a los, recept a los canales, digamos, que se llaman GLUT4. Eh, los tienen contenidos en vesículas y a través de esos canales que van hacia la membrana, es decir, la, las proteínas fosforiladas eh, liberan a esa vesícula que, se que tiene los canales, que se fusiona con la membrana plasmática y al fusionarse con la membrana plasmática, los canales quedan expuestos en la membrana. Esa exposición de esos canales en la membrana hace que la glucosa entre, porque esos canales no son ni más ni menos que transportadores de glucosa. Entonces, fíjense, nosotros habíamos dicho que la función de la insulina era mantener la glucemia en rangos norm normales o que cuando aumenta la glucemia, que, eh, cuando aumenta la glucemia, esa glucosa ingrese a la célula. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo la insulina, actuando sobre el receptor, hizo que esos canales de glucosa aparezcan en la membrana y por lo tanto que la glucosa ingrese a la célula y si ingresa a la célula desaparece del plasma. Ahora, la insulina no solamente tiene función de hacer ingresar eh, la glucosa a la célula. Esa es una de las funciones a través de las cuales se fundamentan todo el resto de las funciones. Pero vieron que yo les dije que tiene receptores en el hígado, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Bueno, en el hígado lo que va a hacer la insulina es aumentar el depósito. Es decir, el cuerpo no se puede dar el lujo, de alguna manera, de que nunca, digamos que de que si no como no tenga glucosa dando vueltas por la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Mete la glucosa dentro del hígado también y se genera un depósito de glucógeno que no es ni más ni menos que una cadena muy larga de muchas glucosas pegadas entre sí, como si fueran los, un collar de mostacillas. Y además de generar, de aumentar esos depósitos de glucógeno, inhibe la degradación. Es decir, frena la degradación de glucógeno para que no haya más glucosa dando vueltas en la sangre. Por otro lado, a nivel del músculo esquelético lo que hace es obviamente inhibir o frenar la síntesis de más glucosa. El músculo tiene la capacidad de generar a través de distintos objetos de materia prima glucosa nueva. Pero si yo ya tengo glucosa dando vueltas en sangre, utilizo esa, no gasto energía en usar otra. Entonces la insulina frena la producción de glucosa. Y a nivel del tejido adiposo, cuando la glucosa es excesiva en la sangre, eh, digamos favorece el almacenamiento, no de la glucosa tanto, sino de los triglicéridos, que son los ácidos grasos que andan dando vueltas por la sangre. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo glucosa para usar, que es lo más fácil para usar y lo que más energía me da en el corto plazo, no voy a estar degradando un ácido graso que me lleva mucha energía y mucho tiempo degradar. Entonces, por un lado, inhibe la degradación de esos ácidos grasos, pero guarda dentro de las células del tejido adiposo eh, los ácidos grasos que andan dando vuelta por la sangre. Finalmente, una cosa que no hay que olvidar, más allá de que siempre decimos que la, glucosa, que la insulina, su función principal es la de, digamos, regular la glucemia, una de las funciones más importantes que tiene la insulina es la función anabólica. Acuérdense que el anabolismo es crear sustancias a partir de materia prima preexistente dentro de la célula. ¿Qué es lo que puede hacer la insulina? Por ejemplo, en el músculo estriado, en el músculo esquelético, el músculo que nos sirve para correr, para desarrollar fuerza, la insulina como hormona anabólica lo que favorece es la producción de aminoácidos, por lo tanto, la síntesis proteica. Si adentro un músculo, yo sintetizo más proteínas, sintetizo más actina y más miocina. Por lo tanto, la fuerza contractil de ese músculo aumenta. ¿sí? Y obviamente que todo este mecanismo digamos, de favorecer el anabolismo viene acompañado de la otra función de la insulina que es inhibir el catabolismo proteico, es decir, la ruptura de las proteínas que generarían todo lo contrario, por ejemplo, en el músculo esquelético. Si yo rompo una proteína en el músculo esquelético, disminuyo la fuerza muscular. Después voy a hacer un repaso al final, pero básicamente las cosas que tienen que saber de la insulina son esas cómo se sintetiza, ante qué estímulo se secreta, cómo se secreta y qué funciones se ejerce a nivel de los, de los tejidos, de los distintos órganos. Ahora, no es la única hormona que está encargada de regular la glucemia, porque pienso en una cosa, la insulina está destinada específicamente a disminuir la glucemia. ¿Qué pasa en las situaciones donde yo necesito liberar glucosa a la sangre, pero... No la consumí, es decir, supónganse que yo estoy en el medio del centro, tengo que correr al colectivo, pero hace muchas horas que no como. Bueno, el organismo tiene, digamos, la habilidad de poder degradar todos esos depósitos que se generaron cuando hubo insulina y se pudieron guardar tanto en el hígado como en el, como en el músculo, principalmente en forma de glucógeno, los puede degradar ante, la, ante un estímulo. La hipoglucemia, que es decir, es la situación contraria a la hiperglucemia, es decir, cuando tengo la glucosa baja en la sangre, es el estímulo necesario para liberar otra de las hormonas de las que hablamos al principio, que es el glucagón. ¿Qué va a hacer el glucagón? Todo lo opuesto a la insulina. Lo que va a hacer es aumentar la síntesis de glucosa en el músculo esquelético, aumentar la degradación de glucógeno en el hígado y obviamente favorecer la movilización de esos ácidos grasos del tejido adiposo. ¿Por qué? Porque es una situación en la cual el organismo necesita sí o sí de energía ¿sí? para poder seguir funcionando. Y la última hormona digamos de, esta, de estos temas de páncreas uno puede seguir hablando un montón, pero las más importantes son estas tres. La estrella, como dijimos al principio, es la insulina. El glucagón va a venir como a contrarrestar la, la acción de la insulina. Ahora siempre tiene que haber alguien que medie la acción entre ellas dos y esa es la somatostatina, sí que se libera también a través del islote, pero tiene una acción paracrina Cuando vimos las generalidades de, de endocrinos, seguramente charlamos eh, de cómo... Las hormonas tienen distintas formas de secreción. Habíamos hablado hoy de la endocrina, que es liberar una hormona a la sangre. Bueno, la acción parácrina es, dentro del islote hay muchas células. De esas células hay algunas que se van a ir a la sangre, esas son las endocrinas. Ahora, las parácrinas lo que hacen es liberarse en el mismo medio en el que viven las células. ¿Y dónde encuentran su receptor? En una célula vecina, una célula que está al lado o en su cercanía. Entonces no tiene que pasar a la sangre y de esa forma regula su función. ¿Qué es lo que hace? La somatostatina actúa tanto sobre las células alfa como sobre las células beta y regula las liberaciones de insulina en glucagón en respuesta a la ingesta de un alimento. Bien, para terminar con este tema, eh, obviamente siempre que hacemos el resumen a mí me gusta decirles cuáles son las cosas que me gustaría que ordenen en su cabeza para poder comprender el tema. La primera es que tienen que saber la definición, qué orga, de qué órgano estamos hablando, qué funciones tiene y cómo está compuesto. Una vez que sepan eso, cómo está compuesto el islote de Langerhans, que es lo que nos importa ahora que estamos hablando de endocrino, cuáles son las funciones de cada una de esas células, qué secretan cada una de esas células, cómo funciona la insulina, que es lo que dijimos recién, cómo funciona el glucagón y qué función tiene la somatostatina. Este tema yo les recomiendo que los lean eh, de un libro que se llama Mezquita, está muy bueno para darle una primera, un primer pantallazo y después obviamente del Silverton, que es un tema muy claro para explicar estos temas. Bueno, espero que se haya entendido y en el próximo video de lo que vamos a hablar es de cómo integrar estos temas en las dos patologías que, digamos, que se generan por el déficit de insulina que son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Nos vemos en la próxima.